¡Hola a todos! Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy, una vez más, voy a estar compartiendo las palabras de David Hofmeister. David compartió estas palabras el fin de semana pasado en un retiro de fin de semana en inglés que se llama eh, Guía a mi hogar. guía a mi hogar fue un documental eh, realizado por Frances Su. En este retiro, muchos de los participantes realizan preguntas y David, según inspirado, las va respondiendo. Y muchas de estas respuestas yo sentí reforzarlas en mi mente y entonces es por eso que hoy las estoy compartiendo con todos ustedes. Espero que lo disfruten y sin más, una vez más, podemos empezar. Sí, podríamos decir que el ego, aunque es un puff de nada, que no fue creado, a veces se lo ha llamado astuto o ingenioso, y nos gustaría apuntar a alguna de las tácticas, y yo diría que probablemente una de las tácticas favoritas del ego para que no sepas quién tú eres es el intento de llevar la verdad hacia la ilusión eso es lo que está diciendo el curso de milagros que hay muchas religiones que les gustaría traer a dios al mundo en extremo hay gente que también habla acerca de cómo traer el cielo a la tierra. Y incluso eso es un intento de traer la verdad a la ilusión. Entonces tuvimos religiones y teologías, filosofías. Hemos tenido templos. Algunos quizás saben la historia de la Torre de Babel, en donde tratan de construir esta torre para alcanzar a Dios. Y todos los templos que hemos tenido, escrituras, prácticas que han sido pasadas por varias generaciones. Y ahora con el curso, esta herramienta increíble o escritura, el ego va a intentar traer la verdad hacia la ilusión. Y tiene mucho miedo del amor y va a tratar de asimilar como el Borg el curso de milagros hacia su propia versión del despertar espiritual el cual es reten tu personalidad y luego estudias el curso y luego te conviertes en una persona espiritual y se satisface satisfece con cualquiera de tus intentos incluido el objetivo de convertirte en una persona espiritual o una persona iluminada porque como hablamos la persona la máscara no puede iluminarse entonces la idea de avatars y seres iluminados son símbolos. Pero el ego quiero que pares y digas, ¡Ah, eso es mi objetivo! Eso es lo mayor que puedo pensar. Ser una persona iluminada. Y de hecho, eso sigue siendo el concepto de el ego. El ego puede agarrar eso y puede convertirlo en una persona que puede decir la teología, pero que no ha atravesado las experiencias de dejar ir y vaciar la mente como Jesús y Buda hablan. El camino espiritual no es nada como de lo que tú te puedes imaginar. De hecho, en cuanto piensas o tratas de imaginar, esto puede mostrar que hay un autoconcepto fijo y esto se vuelve también otro objetivo lineal proyectado en el futuro. Y, de hecho, es más como un desmantelamiento, como Hard Huckabee", la película, es un disolver, parece ser un dejar ir, tiene una fase de renuncia, que también es un dejar ir. Y antes de que la mente pueda integrarse y experimentarse a sí misma como completa, hay etapas de desarrollo de confianza, los cuales tienes que atravesar, y ninguna de ellas es lo que piensas que son. Tienes que tener la fe y la confianza y la disposición para sanar y luego también junto con esa disposición a sanar y esa fe, tienes que realmente dejar ir lo que es la mente del yo sé. Si tú piensas que sabes algo sobre el mundo, si piensas que sabes algo sobre la familia, si piensas que sabes algo sobre las estructuras o las ciencias académicas, muchas personas son bien educadas y piensan que saben mucho acerca de cómo funciona el mundo. Todo eso va a inhibir el olvido de este mundo. Si tú piensas que sabes, no tienes un ímpetu no tienes un incentivo a atravesar una transformación, porque piensas, ah, creo que tengo una buena idea de quién soy, ahora quizá puedo mejorar esa idea y eso no va a funcionar. De hecho, yo he encontrado que en mi vida y en la vida de las personas que conozco que están transformándose espiritualmente no ven las curvas en el camino, todos los cambios en el camino. Habiendo atravesado esas vueltas, dicen no, nunca, nunca en millones de años hubiese predecido que eso sucedería. Y te digo esto para darte un contexto de que lo que tú crees que sabes acerca de la espiritualidad, lo que tú crees que sabes acerca de la religión y lo que tú y El concepto que tienes en tu mente acerca de cómo el espiritual va a ser, cómo tú imaginas que va a ser, todo eso va a bloquearte de la experiencia. Mientras tú ya sientas o pienses que sabes algo, eso tiene que ser aclarado. Porque la verdad no puede venir hacia la ilusión del ser de personalidad. No puede venir al tiempo lineal. Incluso en la Biblia dice, el amor perfecto echa fuera el amor, el miedo. Y sabemos que tras el curso tenemos que ir desde la oscuridad hacia la luz. Pero tienes que traer las ilusiones de lo que sientes y piensas y crees y percibes a la luz de la verdad para que puedas desaparecer y puedas despertar del sueño. Es como el curso de milagros. Él dice, ¿este curso va a ser creído de forma completa o no en absoluto? Esa es una buena línea de Jesús. Es una de esas líneas que no transingen. ¿Vas a creer en este curso de forma completa o para nada? ¿Qué tan devoto estás dispuesto a ser? ¿Qué tan devoto sin transigencias estás dispuesto a hacer. Básicamente, hemos estado viviendo a través de la primera generación de estudiantes y maestros de un curso de milagros, y el curso fue dado como una respuesta a la oración de Helen, quien fue la escriba del curso, y ella se identificaba como ser una intelectual, ella se identificaba como ser una psicóloga de investigación, y es por eso que tenía tanta resistencia, es porque se estaba aferrada a su autoconcepto como psicóloga. De hecho, ella y Bill están eh, por encima en su campo y para el ego, como una identidad, eh, es importante y el curso te dice tienes que dejar ir eso, tienes que dejar ir las percepciones de tu, las relaciones, eh, las percepciones profesionales, tienes que dejar ir... Eh, la percepción de ser americanos o vivir en Nueva York o dejar ir tu eh, historia completa, todos los cursos que has tomado para ser para tus profesorados o doctorados, tienes que dejar ir toda la historia y eso es de lo que queremos hablar porque el curso de milagros no es algo que puedes incorporar a tu autoconcepto. De hecho, es una herramienta que está diseñada para completamente deshacer el autoconcepto de la personalidad y el cosmos que la rodea esa personalidad. Entonces, no puedes básicamente aferrarte al libro y decir, soy un maestro. Cuando yo hablo con la gente, a ellos les gusta decir, esto es lo que nunca voy a hacer. Siempre es fascinante para mí. Yo nunca. Voy a tomar ayahuasca. Yo nunca voy a vivir en una comunidad espiritual. Yo nunca nunca voy a levitar lo que sea. Lo que sea, es como que no, eso es ir muy lejos. Eso es ir muy lejos. Y cada vez que tenemos un pensamiento de que algo va a ir muy lejos, eso también puede ser un bloqueo a la experiencia, porque el Espíritu nos va a guiar. en aparentemente hacer cosas, que sean cosas a través de nosotros para que se laven todo en lo que creímos que podríamos ser. Cada potencial concepto, cada concepto potencial que posiblemente podemos ser tiene que ser lavado con la manguera de la luz de la mente. Entonces, es por eso que no puedes experimentar cuán basta es esta experiencia si aferras a jugar pequeño y tratar de encontrar un concepto con el cual puedes acampar, como si estuvieses siendo hacia arriba de una montaña y todo el punto es llegar hacia el final de la montaña, el pico, y mientras empiezas a subir a la montaña, empiezas a conocer personas que están mostrando el camino y compañeros y buscadores, pero el punto es seguir yendo y no acampar y decir, ¡ah! Te he encontrado, esta es mi tribu, y ahora he llegado. No, no, de hecho, ese es un lugar para acampar. Y es importante que lo nutras y que sientas la felicidad de los testigos, de quienes conoces, pero todo el punto, como dice Jesús, es, olvida este mundo, olvida este curso, y ven con tus manos vacías ante tu Dios. Uh -huh. Hay un supuesto que hay un mundo, entonces cuando te encuentras a hablarle a alguien y dices, el mundo es una locura, o el mundo es un desastre, o el mundo es una imagen de miedo, o incluso cuando dices, el mundo es una imagen de felicidad. Hay un supuesto de que hay algo como un mundo que existe. Aparte de tu mente, aparte de la conciencia, aparte del pensamiento, esa es la mentira básica, el error básico. Ese, el curso del mirar está diseñado para mostrarte que los, los pensamientos que piensas que piensas y los mundos que piensas que ves son idénticos. El mundo no se encuentra afuera y cuando hablamos de los externos, las personas piensan acerca de las imágenes del mundo, piensan que ese es el mundo externos, pero no se dan cuenta de que los pensamientos que piensan, mis pensamientos son imágenes que he fabricado, mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado y que los pensamientos, y las imágenes son lo mismo. De hecho, se lo llama pensamientos en forma o imágenes que son pensamientos. Y todos son pensamientos de legos y todos son pensamientos privados. Y toda la experiencia de las lecciones de curso es simplemente llevarte una experiencia que Jesús menciona en la lección 132. No hay un mundo aparte de lo que piensas, dice. Y también dice que no hay un mundo aparte de lo que seas y luego dice no hay un mundo, punto de exclamación. Realmente nos está enseñando que esta es una alucinación perceptual y lo único que mantiene la alucinación es la creencia de que tus pensamientos son diferentes a lo que estás percibiendo. Tienes que empezar a darte cuenta que no hay un mundo, un mundo y luego hay esta cosa amorfia que se llama la mente que, se, que puede interpretar. A veces las personas me escriben y me dicen, bueno, puede haber una crisis, puede haber un mundo que tiene una crisis, pero yo puedo seguir estando pacífico, aunque haya una crisis. Y yo digo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No puedes. No puedes percibir una crisis y tener paz. Es por eso que unas enseñanzas de curso que decían sé gentil en, en fase del ataque, eso es ridículo. O sé pacífico ante la competencia o ante la guerra. o También he escuchado a maestros espirituales por mucho tiempo que han utilizado la frase sé, está en el mundo, pero no sé del mundo. Realmente tenemos que mirar ¿A qué significa esto? Está en el mundo, pero no se ve en el mundo. La física cuántica nos ha mostrado por las últimas siete décadas es que no hay un mundo aparte de la conciencia. Esa no es una nueva idea. Eso estuvo en la física cuántica por las últimas siete décadas. Y luego si vas al Bacabatita o los vetas o a Panishas o las enseñanzas no dualistas chinas, si vas a... Cualquier enseñanza no dualista, vas a encontrar lo mismo. No hay un mundo aparte de lo que piensas. Entonces, no hay un tú que puede decidir que quieres interpretar el mundo. Incluso la idea de el tomador de decisiones. La única vez en el curso de milagros que Jesús menciona al tomador de decisiones, es es realmente enfatiza en el manual para maestros, cómo ocurre la sanación. Y él dice, ahí es donde él habla sobre tomar decisiones. Y esto no es un constructo. Es tu única realización que tienes que sanar. Y la expiación y la sanación es lo mismo. Entonces, está hablando de la expiación, no está hablando del cuerpo. Lo único que necesita sanar es el reconocimiento de que la mente y no el cuerpo es el tomador de decisiones, entonces no está utilizando un constructo intelectual en la mente como Charlie el que elige o como se lo haya llamado por diferentes personas. Él está diciendo la mente o el cuerpo es el que toma las decisiones y nos está diciendo que es la mente porque nos está diciendo en muchos lugares que no hay enfermedades físicas, Todas las enfermedades son enfermedades mentales, entonces tienes que darte cuenta, lo único que te tienes que dar cuenta para aceptar la expiación, lo único que necesitas darte cuenta para eh, estar sanado y a iluminarte es una cosa, y eso es que la mente y no el cuerpo es el tomador de decisiones. ¿Y qué significa eso? Esto significa que las personas no deciden. Los seres humanos no deciden nada. Porque son proyecciones de la creencia en la separación. Todos esos cuerpos aparentes que son proyectados y todas esas mentes privadas aparentes, todo eso es parte de la alucinación. Es parte del de sistema fragmentado de percepción. Y todo lo que tienes que experimentar es que la mente y no el cuerpo es el tomador de decisiones. Imagínate que tú crees que eres una pareja y estás en esta relación interpersonal y luego tienes un desacuerdo acerca de algo, por ejemplo, una opinión o una conclusión, o de tener hijos o no tener hijos, o quizás sea algo como que estás planeando ir a comer o sí, pedir comida y todos tienen diferentes percepciones acerca de la comida que quieren comer. Todo eso es una proyección de la mente al cuerpo como si los seres humanos tuvieran mentes propias y no estoy hablando solo de los humanos. Esto también sucede con los gatos, con los perros, con los pájaros. Nosotros tenemos el gato Aiso y a veces se dice Aiso no quiere comer. Oh, Aiso no quiere comer. Aiso está decidiendo no comer. Está bien. Ese es un ejemplo de proyectar al tomador de decisiones al gato como si el gato tuviese una mente propia. A veces decimos eso, si tienes mascotas, tú sabes, parece que tiene una mente propia, pero si transferimos eso a las personas también, te empiezas a dar cuenta que es por eso que hay fricción, es porque la mente de Cristo es singular, es una y creer. Que las mentes están separadas, que las mentes son privadas, es parte de la distorsión. Y eso es que tan profundo va el hoyo. No hay un mundo fuera de la mente. Lo que parece ser la proyección no es lo que se puede descifrar. Nunca puede ser entendido. Nunca, nunca puedes hacer una suma y decir, esto es lo que es el mundo. Al final, ni siquiera puedes definir el mundo, porque es una proyección. Y cuando tú miras al mundo, a las relaciones interpersonales, o las ambiciones, o objetivos para el futuro en la línea temporal, o incluso tratar de rehacer el pasado, no no puedes rehacer el pasado. eso Ese es otro truco de el ego todo lo que tú puedes hacer es perdonarlo, lo cual significa ver que es nada, ver lo falso como lo falso. Es así de simple el perdón. Simplemente tienes que ver lo falso como lo falso. Y es por eso que cuando estás llegando al instante santo, todo lo que puedes hacer es desearlo. Jesús incluso dice que el ego es, se ofende cuando empieza a mirar. Dice, cuando tú empiezas a comparar tu contribución en la despertar con la del Espíritu Santo, el ego se ofende porque piensa, yo tengo más para dar que eso. La contribución del Espíritu Santo es tan desproporcionada a la pequeña disposición que se le pide a la mente que despierta, lo que es tan vasto y la otra es tan tan tan tan tan tan chiquitita. Y es por eso que le hice la pequeña disposición. Repetidamente, no dice ¡Tú! Disposición gigante es necesaria para despertar. Dice, ¿me puedes dar un poquito de disposición? Un poquito de disposición. Porque el instante santo es tan simple que cualquier cosa que quieras añadirle al instante santo va a bloquearte de la conciencia de eso. Todo lo que piensas que necesites hacer va a bloquear la conciencia de ello. E incluso si ¿crees que tienes que prepararte para el instante santo? Jesús dice, no. Eso es muy arrogante. Ahora, tienes que aprender a darle la bienvenida. Tienes que quererlo. Y tienes que, que y tienes que no tener ni idea acerca de ello, porque todo lo que piensas acerca de eso no es eso. Es así de simple la salvación. Cada vez que tratas de agregarle algo, ah, ¿Puedo hacer una preparación? ¿Puedo, puedo hacer algo para, hacerme, para hacer que esté listo? No. Solo tiene que tener las condiciones necesarias. Pero el Espíritu Santo te las va a traer, si tú lo permites. Pero tú personalmente, de hecho, tienes cero para contribuir al instante santo. Porque el tú personal es es el autoconcepto es lo que está bloqueando al instante santo entonces piensa acerca de cómo todos fuimos condicionados ve por ello alcanza, logra, conquista aprende es como que todo lo que creemos acerca de nuestra identidad es acerca del tiempo y siempre involucra una trayectoria y esa trayectoria Siempre se supone que tienen que ir hacia arriba. Supone que tienen que tener éxito. Se supone que necesitas conquistar o lograr o ser exitosos. Y estoy acá para decirles que cada parte de esa trayectoria de mejora es una mentira. El ser que Dios creó aquí y ahora está completamente disponible aquí y ahora y no tiene tiempo, no hay una trayectoria en él. aquíétate Y sé que soy Dios. aquíétate en el silencio! Eso es todo. Y esta idea de automejora, voy a llegar allí algún día, si sigo practicando, si sigo trabajando, si sigo repitiendo las lecciones o los mantras o los ejercicios de respiración o lo que sea, voy a llegar a un lugar en el futuro. Y es por eso que Jesús puso en la inminencia de la salvación en el texto y dice, no estés feliz con la felicidad futura. Es, esa no es tu recompensa porque tienes causa para libertad ahora. Entonces, el instante santo es lo que es la sanación. Y es por eso que tienes que encontrar ese punto quieto y abrirte eh, y darte cuenta el reconocimiento no es un hacer. No involucra al cuerpo para nada. Ese reconocimiento de la iluminación no involucra un cuerpo. Fantástica la pregunta. Me gusta que utilizaste la palabra de la Matrix, desenchufarse. <risa> y me gusta que has dicho desenchufarme de la red, porque creo que todos los que están viendo se relacionan con tu pregunta. Si yo voy a adentrarme en la experiencia que Jesús habló o la experiencia que Buda habló, ¿qué se va a requerir? Es básicamente lo que estás preguntando, honestamente, ¿qué se va a requerir? Bueno, lo primero es que como estaba diciendo anteriormente, cuando piensas en Jesús y Buda y Ramana Maharshi, no puedes tener un autoconcepto que dice que hay estos seres externos iluminados que están atrás de la historia que hicieron lo inconmensurable ¿eh? y que yo soy Bo en San Francisco. Y porque mientras no, si, no empieces a digerir que lo que ellos hicieron tú eres capaz de hacer, de hacerlo también, o experimentarlo es una mejor palabra que hacer, tiene que ser que tú puedes experimentarlo, porque la verdad es una, porque no puede ser que hay seres en la historia que han experimentado algo que tú no has experimentado. Muchas veces Jesús eh, dice en el curso, las personas dicen, ¿cómo puede ser que Jesús lo haya hecho y nosotros sigamos estando aquí? Esa es una pregunta que recibí por los últimos 30 años. Si Jesús aceptó la expiación, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esa es una pregunta común. O las personas se refieren a esa parte en el curso que Jesús dice, cuando yo te desperté, tú estabas conmigo. Y ellos dicen, ¿es eso verdad? ¡No siento eso! ¿Por qué no lo siento? Si eso es verdad, si honestamente lo estaba diciendo cuando yo desperté, tú estabas conmigo, él debe estar llamándonos o invitándonos a una experiencia. Entonces, lo primero que digo es no puedes tener un autoconcepto que se diferencia quién tú eres de otra persona en la historia. ¿Por qué usar una historia una referencia histórica para deshacer una identificación con el cuerpo. ¿Por qué esa es una identificación con el cuerpo? Hay uno que parece estar percibiendo el mundo y hay otro cuerpo. ¿Ves? Estos son pensamientos acerca del cuerpo. Entonces, si empezamos a adentrarnos en esta pregunta de ¿cómo me desenchufó la red? ¿Cómo libero mi creencia en...? el condicionamiento en la sociedad y parece ser que de todas las ilusiones el cuerpo, la identificación con el cuerpo, parece ser la más fuerte. Aunque Jesús nos dice que no hay orden de dificultad en los milagros y tampoco hay jerarquía de ilusiones. Un cuerpo no es diferente a una estrella o una hoja, no es diferente a una montaña o un océano. Es una proyección de igual forma, y de hecho tú estás diciendo que sientes como esta tensión, placer, dolor, esa experiencia de todo el cosmos, Bow es tu experiencia más cercana al proyector. Parece que Bow y esos cinco sentidos que son proyectados a Bow se sienten muy cercanos a este proyector, y tú dices ¿Cómo puedo ir más allá del proyector? Entonces, esa es una buena pregunta, porque yo diría que podemos empezar esta discusión a decir que todo lo que se relaciona con pensamientos acerca del cuerpo es la adicción. Y cuando tú te entras en la meditación, y no me refiero a meditación, eh, el cuerpo con los ojos cerrados sentado en una postura específica, porque a los budistas, por ejemplo, hacían la meditación con los ojos abiertos, en donde los ojos son abiertos, o también movimiento como Tai Chi, en donde el cuerpo está en moción, no tiene nada que ver con el cuerpo estando quieto, sino el estado mental, tiene, tiene todo que ver con el estado mental, que es capaz de ver los pensamientos acerca del cuerpo de igual forma e igualmente de inatractivos. Mientras tengas la idea de que puedes ir disfrutando este mundo, algunos maestros dicen que puedes disfrutar el mundo, disfrutar todas las cosas buenas del mundo, y yo he hecho enseñanzas acerca de preferencias y cómo el espíritu puede utilizar las preferencias Lego solo para deshacer esas preferencias. Porque cada vez que preferimos algo del mundo o del cuerpo, cualquier cosa, entonces la mente no está vacía. La mente sigue hablando. Sigue buscando en el lugar incorrecto. Sigue buscando las caras incorrectas. Porque la faz de Cristo no es una imagen. No es como, uh, he visto a Jesús. Y tenía ojos azul y pelo largo. No, no, no, no. Esa no es la faz de Cristo. La cara de Cristo no es la cara de Jesús. Entonces creo que podemos empezar a hablar eh, desde nuestra experiencia acerca de esta vida de devoción. Como tú has hablado también de la confianza es total y podemos hablar de nuestras propias experiencias de dejar ir esos pensamientos acerca de la red, porque tú estás implicando como que el cuerpo de Bob está en la red, como la película Tron. Bob Bridges, su personaje está en Tron y hay todos estos otros personajes y tú estás diciendo ¿qué es lo que hago? Bo está en la red, Bo es parte de la red y yo tengo un sentido intuitivo de que si pudiese hundirme en la mente, en los reinos de la quietud, eso sería de mucha utilidad y tú también estás preguntando acerca de salir de la red. Puede haber pasos. Yo fui guiado por Jesús a, hacer, a ir ermitas en el bosque y, y realicé muchas ermitas, los llamo ermitas, en donde simplemente me di permiso completo para no pensar acerca de la supervivencia esa trayectoria hacia arriba, ¿sabes? Más, mejor, más rápido, acumular, alcanza, logra, es exitoso, todas esas cosas. Todo eso es aferrarse a la oscuridad de la realidad, no es liberarla. Entonces, si utilizas el Tao y Lao Tzu, él dice, tienes que entregarte al fluir. Y eso es el momento presente. Ese es el, nuestro punto de poder, nuestro punto de energía, nuestro punto de activación. Es, lo es todo. Y cuando tú te adentras al sistema de pensamiento del ego, eso siempre involucra la trayectoria. ¿Qué me va da a dar esto? ¿Qué obtengo yo de esto? ¿Qué obtengo yo de esto? Tengo que volver a pensar. ¿Qué es lo que estoy sintiendo yo ahora? ¿Cuál es mi experiencia ahora? Cuando las personas me preguntan, ¿por qué eres feliz? ¿Por qué tienes dicha? Es, porque este es por este momento. Este momento está irradiando todo que es de utilidad. Y el tiempo, el pasado o el futuro, no tiene utilidad para nada. Ahora estamos adentrándonos en la profundidad de cómo escaparnos de la red. Porque la red está en la mente. Entonces es por eso que es un curso de entrenamiento mental. Y un ejemplo práctico de esto es, ¿tienes algún ejemplo? Tuve un par de conversaciones esta semana con una mujer, Desi, en España, al sur de Barcelona, y otra persona, marco que Marina conoce, y me dice, yo estoy en, rura, en la España rural y se estás sí, Y yo digo, está bien, ahí estamos de poder. Y Marcos, hablamos por un tiempo y me dijo, David, esta es mi pregunta. He tenido experiencias con hongos, con estos hongos mágicos. ¡Uy, wow! Es tan espectacular. Oh, es tan pacífico, tan vasto. No hay preguntas. ¡Uy! Me, me adentro en, en estos hongos aparentemente son los hongos en realidad son la mente los, los hongos no tienen nada causativo pero estoy escribiendo esta mentalidad, basta pero esto es lo que realmente te quiero preguntar ¿qué acerca de las logísticas? porque cuando estoy en experiencia muy vasta de todo lo que es, ¿sabes lo que no está allí? las logísticas los detalles las cuestiones específicas él dice, es tan relajante, no hay logística. Y luego, cuando no estoy en esa experiencia vasta, tengo pensamientos del cuerpo sobre supervivencia, pensamientos de lo que sea, comida, eh, alojamiento, ejercicio, lo que sea. Todos esos son pensamientos acerca del cuerpo. O Estoy en experiencia muy vasta de todo, el cuál es mi identidad o vuelvo a este sentido de pensamientos del cuerpo y él dice y me dijo, "Me doy cuenta por este estado vasto de que eso es todo lo que hay, pero cuando empiezo a pensar acerca del cuerpo, parece que hay un gap entre lo que es vasto y estas preocupaciones. Yo diría que son preocupaciones logísticas de tratar de sobrevivir en el planeta Tierra, eso es nuestro reino. Y eso es eh, lo que Jesús llama que es tu mente errónea de supervivencia en la Tierra. Y luego está el sueño feliz, el mundo perdonado, es la mente recta. Que Ken Wagnip dice, ve hacia tu mente recta. Todo el punto es ser entrenado para ir a nuestra mente recta y ser bondadosos, gentiles, ser, tener apertura mental. Eso es el todo. Entonces dice, ¿cómo esto fue para ti en tu vida? Tienes algunos ejemplos. Y creo que todo se resume en lo que los cristianos eh, describen como una experiencia de conversión. Eh, Jesús, Dios, soy todo tuyo, utilízame, me entrego. No tengo otro propósito más que permitir que todo sea utilizado por tu propósito. Y esa es una oración para la guía. Y luego la guía es el punto en donde puedes estar en la felicidad y en ese sentimiento de ser vasto. E involuntariamente todas las cosas simplemente vienen a través de ti y que parecen ser, involucrar acciones o cuestiones, guías específicas, llame a alguien, dile algo a alguien, hacer algo, no hacer algo, todas esas cosas, pero para mí es donde volvemos al propósito, es la única lección. El propósito está en la mente. ¿Recuerdas esa película con Jim Carrey? Sí, yes man, sí señor. Al principio, él está tan cerrado, no, no, no, no, no, él le dice no a todo. Él incluso le, le miente a su mejor amigo acerca de estar alquilando en, en, en, esos videos. No, no, no, no soy yo, no soy yo, debe ser otra persona. Pero él es, piensa, fíngelo hasta que lo logres, incluso con su mejor amigo. él no es honesto. Y sin embargo, cuando volvemos a elegir el propósito en nuestra mente, y, y ahí es donde se encuentra eh, la lección, no está en el mundo, ese es el ego. Ah, el propósito de un reloj es, es tomar el tiempo, el propósito de una alfombra es poner algo hermoso y poner tus pies en algo que sea diferente a las baldosas. El propósito, propósito, o incluso el propósito del cuerpo. Él nos dice, para comunicación, Él nos dice en el curso... Nuevo y de regreso, que el Espíritu Santo solo utiliza al cuerpo para la comunicación. Excepto he encontrado un instante en el curso de milagros en donde Jesús no dijo eso acerca del cuerpo. Y yo dije, ¿qué? ¿Puso eso allí? Él dice, el cuerpo no tiene propósito. <risa> Ahí todos estos propósitos del cuerpo, comunicación, comunicación, y luego ¡pum!, el cuerpo no tiene propósito. ¿Por qué? Porque al final, cuando eh, perdonas, perdones el propósito y él dice, ven hacia tu mente y decide conmigo, alíñate conmigo. Entonces le dije a Markel bueno, creo que dije un gran sí a Jesús en algún punto en mi mente. Le dije, sí sí, Sí, un sí completo, sí. Y luego, la guía venía hacia mí. Llama a esta persona, vamos de viaje, vas a hacer esto. La guía diaria, que simplemente viene de la lección de propósito, pero el propósito está en la mente. Entonces no puedo decir necesariamente que voy a encontrar sí de esta forma o esta forma. Porque aunque la guía puede involucrar cuestiones específicas, viene desde un estado mental que es unificado, viene de un estado mental que está unido, es la mente recta, y esa, así es como escapas de la red. Tu pregunta fue, ¿cómo salgo de la red? Y la respuesta es atrás de la mente recta, y luego preguntas cómo se puede ver eso a ver cómo funciona en la mente ok y ahí es donde tienes que dejar ir de las preocupaciones de la apariencia para poder mantenerte en el propósito en otras palabras mientras la apariencia tenga importancia esa es una evaluación eso es decir Parece que el cuerpo está haciendo esto o eso. Simbólicamente, muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia en donde sentimos que, que eh, sacamos nuestro celular o nos vamos a dar o simplemente tenemos un día en donde no tenemos ni un pensamiento y no tenemos ninguna expectativa acerca de cómo vamos a pasar el día. Es un gran experimento. decir, oh, voy a tener un día en el cual voy a, cuanto mejor pueda, voy a dejar ir todo tipo de expectativas acerca de lo que el cuerpo debe hacer o no hacer. Quizás algunos de ustedes recuerdan a Mahatma Gandhi. Hubo un tiempo en el medio de la vida de Gandhi, casi al final de su vida, en donde están los los hindúes peleando con los musulmanes y, y hay, hay personas llorando, peleándose y todo está sucediendo. Y en algún punto, Candy decide, como tú, él decide, creo que él quería salir de la red. Y es muy interesante, si eres Mahatma Candy y quiere salir de la red. ¿Y sabes lo que él hizo? Él eligió un día de la semana en donde él iba a salir de la red. Eligió un día de la semana, los jueves, en donde él salía de la red. Y fue muy gracioso, porque un día, un jueves, vino, y alguien vino a su puerta, Candy Chi, Candy es muy malo todo, muy malo todo, esto está sucediendo como nuestro noticiero, ahora tenemos internet, pero ah, en ese entonces alguien venía a tu puerta, Suplicándote, Candy chi Gandhi G, es un desastre. Esto está sucediendo, esto está sucediendo. ¿Y sabes lo que la respuesta de Gandhi a esta súplica? Es jueves. Es todo lo que dijo. Él tenía una convicción tan fuerte en la quietud que eligió un día de la semana y no iban a transigir. Y a él no le interesaba lo que sucedía, quién se moría, o que a quién lo mataron, o era como decir, el jueves debo ir hacia adentro y escuchar y estar en silencio, porque así es como me nutro, eso es mi vida. Y él ni siquiera dio una explicación, simplemente dijo, es jueves. ¿Puedes imaginarte esto? Tienes llamados de la IRS y todas estas cosas tienen hacia ti, no importa. Tu padre muere, toda la familia es un caos. Ah, es jueves, clic. Tienes que tener una convicción. Él tuvo que tener una convicción. Para poder tener un día en la semana y dedicárselo a esa quietud. Y. Eso es la guía, esa fue la guía. Eso involucraba una cuestión específica, los jueves es específico. El jueves no es en la eternidad, pero estamos hablando de ser prácticos. Y yo utilicé ese ejemplo de date ese permiso que Candy se dio, que nos mostró con ese ejemplo. Tú eres merecedor de ese estado sagrado de esa devoción. ¿Quién sabe? Quizás un día puede volverse en mucho más que eso. Es ciertamente como nosotros vivimos nuestra vida. Ya no creo que pensamos acerca de la red. Cuando hablamos, no, no hablamos de la red. Porque, porque la fusión ha ocurrido. Y estamos conscientes de que no hay una red, aparte de nuestra mente. Y sin poner ningún enfoque o atención a la red, entonces solo hay la felicidad. La dicha ha tomado su lugar y la red se ha desvanecido. Así que espero que eso os ayude. Tengo tanta gratitud por tu pregunta porque es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Así que gracias. Dulce. <risa> Eres un nuevo estudiante de un curso de milagros y dices, no entiendo, el guión está escrito. ¡Wow! Eso es bueno que no entiendas eso, porque de hecho no es capaz de ser entendido. Es una de esas ideas de curso que es tan profunda y contradice toda la experiencia humana, que tu mente tiene una gran signo de pregunta cuando lees esa palabras. Dices, ¿qué? ¿De qué está hablando? Eso no tiene sentido. No puedo relacionarme con eso para nada. Y eso es, está bien que no te puedas relacionar porque yo recuerdo que escribí, no se supone que tienes que entender eso. Se supone solo que tienes que entregarte en la mente al propósito de decir, aquí estoy, Señor, o aquí estoy, Espíritu. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? Y estás abierto a esa guía intuitiva, sin esa idea de tratar de entender. Entonces para mí es muy gracioso cuando por 30 años siempre estuve hablando con estudiantes de un curso de milagros en muchas culturas y idiomas y diferentes países. Y muchas veces las personas empiezan su pregunta con, entiendo esto de forma intelectual, pero... Entonces, lo entiendo intelectualmente, pero, pero siempre hay un pero. Y yo digo, realmente, sí, lo entiendes. <risa> Nunca puedes entender el curso de forma intelectual, porque el intelecto es solo un aspecto de la mente. Es un aspecto de la mente, pero no es la enteridad de la mente. Aunque algunos maestros espirituales dicen que el intelecto es la mente, ese no es Jesús. Entonces lo más importante es que no tienes que descifrarlo. No es como los días antiguos donde tienes que leer el libro y ser muy estudioso y memorizar las cosas y ser capaz de hablar, no. Jesús está diciendo, quédate conmigo, quédate en tu felicidad, quédate en tu dicha, quédate conmigo. Estoy aquí contigo en tu corazón y te amo tanto y tienes derecho a la vida más feliz la vida más feliz, incluso más de lo que te puedes imaginar. Y eso es todo lo que tienes que hacer. En Zen nos llaman tener una mente de prensa, una, una mente de principiante. Tú tienes una mente de principiante del curso de milagros. Y este mensaje te está alcanzando para interceptar todas las complejidades o ideas complejas de un curso de milagros para decirte no. No es que tienes que preocuparte acerca de de lo que vas a tener que hacer o qué vas a tener que ofrecer, es más simplemente tu disposición a tomar un paso atrás y dejar que el Espíritu guíe el camino. Si tú eres humilde y simplemente dices en la mañana, no sé, no sé cuáles son mis mejores intereses, no puedo descifrar este mundo, no sé hacia dónde está yendo mi vida en términos de la forma, pero tú estás conmigo, Espíritu. Y yo sé que tú me estás sosteniendo, tú me estás sosteniendo y estoy en tu rayo de luz. Así que gracias. En cuanto tú piensas que sabes algo acerca de este mundo, y yo me refiero a cualquier cosa, acerca del cuerpo, acerca de las familias, acerca de la tecnología acerca de la geografía, acerca de astronomía. En cuanto tú piensas que sabes algo acerca del tiempo y el espacio, no, no, no tienes la mente vacía. Tú tienes lo que se llama la mente yo sé. Y ese es el impedimento más grande para el despertar espiritual. No hay nada más grande como un bloqueo, como un obstáculo para la conciencia de la presencia del amor, más que la mente de yo sé. Entonces, si no tienes una experiencia de... Paz absoluta, consistente, estable y constante paz. Si no tienes eso, entonces por definición, tú estás en un estado de confusión. Y la razón que la confusión está allí es por ese yo sé. ¿Quién es el yo que sabe? ¿Quién es el yo que sabe que el domingo va luego del sábado? ¿Quién es el yo que sabe que la luz viene después de las del día viene después de la noche, o femenino o masculino, o ¿cuál es el yo que sabe de ganancia o pérdida? ¿Quién es el yo que sabe algo? ¿Quién es el yo que sabe cómo tomar el tiempo? ¿Qué si es imposible tomar el tiempo? ¿Ves qué tan profundo va este hoyo? Entonces lo que tienes que dar cuenta es que todo lo que tú piensas que piensas y piensas que sabes acerca del tiempo y del espacio es el bloqueo a la experiencia de la verdad. Eso es lo que significa traer la ilusión a la verdad. Traer la creencia de todo tu concepto en tu imagen hacia la luz de la verdad para que puedas aparecer. No te está diciendo, no hay nada en el curso que dice haz una carrera de esto. No hay nada en el curso que diga haz un hombre de esto. No hay nada en el curso que diga que hagas una identidad de este curso de milagros. De hecho, Helen le fue dicho este curso no es la base para otra religión. No es eso refrescante. Tener esa instrucción del espíritu de Jesús. Este curso no es la base para otra religión, para mí la religión es la paz mental, es por eso que no igualo la religión con, con la teología, de hecho igualo la religión con la paz mental, entonces cuando las personas me dicen, eres religioso, yo no tengo una reacción, porque yo interpreto en mi mente, me están preguntando si tengo paz, sí, sí, por supuesto que soy religioso, Mientras tú tengas la misma definición sobre religión. La religión no es una teología, no es un grupo de creencias teológicas. Incluso en el curso de milagros, Jesús dice en el curso, vas a tener que olvidarte de la teología del curso de milagros, vas a tener que olvidarte del curso para poder entrar hacia la verdad. Porque la verdad no tiene creencias teológicas. Muchos grandes maestros en el planeta están enseñando lo mismo. Ayashanti, él está diciendo, la verdad y la creencia no están en el mismo reino. Y Jesús nos dice en el curso que puedes creer cosas que no son verdad, pero la verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Y luego nos dice, de todas las creencias que el ego ha hecho, solo el perdón es una creencia útil. ¿Qué? ¿De trillones de creencias solo hay una que es útil? ¿Solo una? Jesús dice, sí, este es el perdón. Pero eso es una creencia que tú compartes con el Espíritu Santo. No es una creencia egoica. Es el mundo perdonado, el mundo feliz. Es una creencia, un concepto que merece tu mente. Y es el escape que te lleva hacia la verdad o hacia la eternidad. Y Jesús Simplemente nos está dando un manual de entrenamiento muy bueno para practicar esto en la mente. Vacía tu mente de todo lo que piensas que piensas y piensas que sabes. Quizás algunos de ustedes saben ese pasaje muy lindo. Simplemente haz esto. Aquiétate. Pon de lado todos los pensamientos y conceptos de lo que tú eres. Y luego dice, no te aferres a nada. No traigas contigo ni un pensamiento que el pasado te haya enseñado o algo que hayas aprendido de antes de nada. Olvídate este mundo, olvídate este curso y ven con tus manos vacías hacia tu Dios. Bueno. Muchas gracias por escuchar esta conversación, esta charla con nosotros. Este, como ya mencioné, este video fue parte, es un extracto de Retiro Guíame a mi Hogar. Vamos a tener otro en español el 19 al 21 de junio. Si les gustaría participar, pueden tener todos los datos en los comentarios debajo. Y bueno, eso es todo por hoy y nos estamos viendo. Les mando un beso y un abrazo muy grandes a todos. Hasta luego.